Vivir como hermanos, esto es importante, que los creyentes en la parroquia, en las comunidades, vivan como verdaderos hermanos, que los cristianos católicos no tengan esos malos sentimientos de odio, de venganza, que no critiquen al hermano, que no eh, resaten solo los defectos del otro, que no haya envidia, que no hayan tantas críticas, tantas situaciones negativas, haciéndole daño al hermano, desanimando al hermano, con esas actuaciones de agresividad, muchas veces en parroquias, en comunidades, en movimientos apostólicos, sino que cada uno tiene que crecer y tiene que caminar, porque venir a misa el domingo y en los días de la semana... Es para crecer, es para vivir en ese camino del Señor. Es para salir de la iglesia con una experiencia viva, personal, con Jesucristo vivo y glorioso en la Eucaristía. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.